Mm -hmm. Yeah, nigga, on the way with Swear, nigga, straight up, ha. <laughs> I'm gonna go get I'm De mi nuestro pasado, que fue de alegría, yeah, swear, bitch, pero solo llegan a mi pensamiento. de mi pendió, ve nuestro pasado, que vuelve alegría.